Bienvenidos al módulo de especificación de componentes de potencia. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, en este módulo vamos a analizar los requerimientos tanto de tensión, corriente, potencia y disipación de calor necesarios para poder especificar una componente electrónica de potencia, bien sea para un nuevo diseño o simplemente para el reemplazo en un equipo por la falla de un dispositivo. Vamos a aprender a calcular las pérdidas de potencia en las componentes en sus tres estados de operación, conducción, corte y conmutación. Para esto vamos a dividir el tema o el módulo en tres temas. Vamos a hablar de las especificaciones básicas y la selección, qué aspectos tenemos que tener en cuenta, tanto de tensión, corriente, potencia, temperatura y el disipador para seleccionar una componente. Vamos a hablar cómo se seleccionan diodos y tiristores y finalmente en el tema 3 cómo seleccionar transistores. Entonces, sin más preámbulos, los invito a ver cada uno de los tres temas que componen este módulo. Gracias por su atención.